Of the chase and the huntin', I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a no but it. Vira de Cannes es a la práctica el brazo de, de la marcha atlética. Y la de Cannes durante muchísimos atletas olímpicos, eh, a hoy en día también tenemos muchas personas al club. Y tant tanto, cada vagada mes fort, cada vagada mes gen. Y eso también para nosotros es un orgullo, porque es un elemento identificació de identificación y de símbolo de la ciudad. ...se ha hecho en este circuito 30 veces esta, esta gran competición... ...es una competición que queda abismada y plasmada en un papel... ...con la Federación Catalana la Federación Española... ...en la cual es, un, es algo importantísimo para la ciudad... ...queda también destacar que gracias a esta prueba... ...dejamos mucha memoria en la ciudad de deportistas... ...tanto femeninos como masculinos... ...dejamos una, un gran potencial... ...en la cual han participado deportistas en muchísimas olimpiadas... Eh, ...tenemos eh, por metro cuadrado y por ciudad... Eh, ma eh, ...los marchadores más destacados a nivel mundial... Eh, ...Vila de Cance es eh, una ciudad de marchadores, de, march de marchistas... Eh, ...una ciudad en la cual nos conoce muchísima gente... ...a nivel internacional por eh, presencia de marchadoras y marchadores... ...a nivel olímpico, tenemos... ...Maricruz Díaz, tenemos Mari Vasco, Reyes Sobrino... ...ellos son una potencia súper importante para esta ciudad... Eh, ...nosotros eh, desde el Ayuntamiento apoyamos a todo el deporte escolar... ...a que prueben esta disciplina y a que... ...y que se, se fijen en los potenciales y se fijen en sus ídolos... ...para poder continuar con esta disciplina y que jamás se pierda. He participado en ocho Juegos Olímpicos... Y he estado en algunos... ...capacitos del mundo también... ...he conseguido algunas medallas... ...y luego y aquí en Vila de Can... Pues he competido muchísimos años aquí en la, en la... Torre Roja... ...incluso he estado la fortuna de, de... ganar algún año este gran premio... ...bueno, algunos ya son demasiado jóvenes... ...para que todavía me tengan como referente... ...son más sus padres los que me conocen... ...pero bueno, yo animarlos mucho... ...y la verdad que es una gran fortuna que... ...que Villa de Can siga apoyando... La marcha atlética es una cuna de marchadores, de muchísimos marchadores que han salido aquí del municipio. Y bueno, y animar a todos los chavales a que practiquen la marcha atlética, además de otras disciplinas atléticas que tenemos en el panorama atlético. La marcha es el trabajo luego de todo el año eh, transmitido en una carrera en la cual podemos traer a los chavales que no compiten habitualmente en la marcha. ¿Vale? sobre todo a los pequeños sub-10, un 8, que pertenecen a la escuela, y entonces, pues, salvo ocasiones como hoy, no suelen competir, ya que hacen todo tipo de disciplina. ¿Vale? Entonces, pues bueno, es una reafirmación y para potenciar un poco la marcha dentro del municipio. Como Viral de siempre nos encontramos un poquito en la obligación de sacar marchadores por toda la historia que tiene el club. ¿Vale? Aquí, bueno, hemos tenido grandes campeones como Masana, Rayo Sobrino, Maricruz, Eva Pérez, no sé etcétera, Hay un montón. Entonces, bueno, siempre estás un poquito mmm, en la obligación de decir vamos a ver si podemos sacar alguno más. Las claves de la marcha atlética sobre todo es mucho sacrificio, mucho trabajo, mucha disciplina y sobre todo eh, el enganchar a los chavales y que sobre todo, sobre todo, soy en el caso nuestro tenemos un gran grupo porque realmente creo que trabajamos de una manera diferente, ¿no? Eh, que a los chavales le apetecen venir a entrenar, le apetece venir a. ...a entrenar cada fin de semana, cada día a día... ...falla muy poquito y, y el saber compaginarlo con los estudios sobre todo". Para mí, igual que la marcha puede ser correr, igual que correr puede ser otro deporte. El deporte en general para mí es un método de distracción, eh, para desconectar, sobre todo si estoy pasando un mal día, un mal momento. Es un método buenísimo para dejar la mente en blanco y, y desconectar un poquito de todo lo malo. El circuito se nota mucho a la hora de subir... Eh, y se han cargado un poquito más las piernas sobre todo el primer kilómetro ha salido un poco rápido y se ha apagado un poco al final finalmente una, mar una marca que no ha estado mal ha sido un 43-53 me parece o sea que vamos haciendo poco a poco y esta, y esta temporada vamos acumulando pues muy contento la verdad eh, la verdad es que un primer puesto siempre se agradece eh, por mí ha sido hoy un día redondo